Hey. Ando con mi decadencia Van mis pasos tristes Caminando entre rechistas Murmurando su sentencia Tic-tac el tiempo se aleja ya no puedo lamentarme pues mi alma no me deja y mi cráneo sigue lleno de grietas Por ellas se infiltran falsos mitos que alimentan Las mundanas obsesiones que esta sociedad fomenta Soy una bacteria más de esta masa purulenta. Me quejo de todo y no aporto nada Me siento superior y el mejor de mi manada Me cuelgo las medallas aunque ninguna es ganada La apariencia es la actitud socialmente más la meculada Y no me culpo, me la trae al polvo Puedo ser hipócrita precisamente porque yo lo valgo lo va. Alguien dijo algo sido mi boca, vamos todos a escucharlo Tengo todo lo que quiero pero nada es suficiente Me olvido de lo que tengo al ver lo que tiene la gente Pierdo la mente y me obsesiono Siento que me lo merezco y sin ello no funciono Mira tú ese hijo de puta tiene tanto y yo tampoco Mi infelicidad de nuevo comienza a volverme loco Y poco a poco me va infectando la obsesión acumulada De vivir aparentando ¡Lo no necesitas. Mira, tu estatus está bajando. Ahora todos saben que te falta algo. Tengo que esforzarme más. Los demás tienen que ver que tengo todo y así me valorarán por fin. Solo uso marcas patrocinadas por ídolos preestablecidos de una sociedad mermada, crucificada, malideada, repleta de acomplejados, maleables y psicopatizada. Oiga señora, y esa es la verdad, si el mercado ya ha puesto aranceles para la felicidad, si el sistema nos estruja hasta la saciedad, las amigdalas cicladas de esta falsa sociedad. Yo quiero ser alguien, quiero ser rico, que me sobren los placeres, no sé si me explico, quiero que me entiendas sin decirlo explícito. A decir verdad, nunca sabré lo que necesito. Vacío infinito, caigo en un pozo sin fin. En la era del bitcoin y yo aquí me siento sin. Hey. ofendido pero de los de verdad me ofende la mentira el abuso y la van el me ofenden solo cuatro cosas a decir verdad me ofende que hasta la mordaza sea de marca libertad y hay que comprarla que los demás puedan ver que soy un buen borrego alfa con todas las vacunas una por una tengo el panfleto legal dotado de validez ninguna no soy inmune pero lo parece Yo solo me crezco con la indignación que crece Vivo el son de la presión social Y en las calles gritan decapitación Ya